El maestro Lely Santana Reyes y propietario del colegio Mi Divina Patria, ubicado en el sector Vistal Valle de esta ciudad, denuncia que personas aún no identificadas penetraron al centro educativo privado y cargaron con varios objetos, con un valor aproximado en total que asciende a cientos de pesos. Y sucede que en la madrugada del lunes, ayer martes, eh, se introdujeron en el centro y me sustrajeron cerca de...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 Es en esos lugares. El educador lamentó la inseguridad, delincuencia y venta y consumo de drogas que imperen el sector. Espera que las autoridades policiales y judiciales presten especial atención a esta problemática. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.